Para conocer mis números, solo necesito la fecha de nacimiento. ¿Hay algún tipo de numerología? que usa solo la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Sí, es cierto, con la fecha de nacimiento te dan, hacen una serie de cálculos y te dicen número de karma, número de vida pasada, número de diferentes cosas, uh, pero esta numerología que estoy comentando es, bueno, sin querer ofender, pero no deja de ser una distracción, porque sirve de muy poco. Uh, a quien no se conoce nada, si le dicen, a quien no se conoce de nada, imaginaos, le dicen, eres hombre o mujer, eso daría igual, ¿no? ¡Oh, me han descubierto algo! Y encima eres rubio, ¡oh! entendéis? Aunque sea algo obvio o simple. Y además, uh, tienes mal carácter, ¡oh, mira, ya me han dado, me han acertado! Vale, muy bien, hay numerología, al igual que hay astrología, hay otras, parte, otras técnicas que te pueden dar una pequeña información sobre ti, que quizás se aparta un poco de lo que ya conoces, pero que en realidad no te da mucha información, solo un poquitín. Eso es lo que se consigue solo con la fecha de nacimiento, digan lo que digan. Porque, además lo podéis entender muy fácilmente, ya no estoy ahora, no estoy diciendo algo que me lo inventé yo. Tú te imaginas que todos, todos, los seres humanos nacidos en una fecha concreta, en toda la Tierra, en cualquier lugar de la Tierra, que son mucha gente, son iguales. Tú mismo podrás contestarte. Tiene que haber algo que nos diferencie. Y ese algo no será la fecha, puesto que es la misma. Todos nacemos ese día. Bueno, los que hayan nacido. Yo nací el 15 de febrero de 1958. Pues muy bien. Todos los nacidos en Bangkok, en la India, en Islandia y en España, por ejemplo, donde yo nací, pues uh, somos iguales. Somos de esta manera. Y estos números nos describen. Ya podéis imaginar que eso es de pura lógica. Que no. Que sí, a ver, todos los que somos hombres nos parecemos en algo, ¿verdad? ¿Qué? Sí. De los que somos rubios, de los que somos españoles, vale, muy bien. Todo eso mmm, nos da una pista sobre nosotros, pero la información es mínima. Es igualito que decir todos los Aries son así, todos los Acuarios son asá. ¿Verdad que es estúpido? Hay gente que se lo cree. ¡Ay, que yo soy Acuario y claro, por eso soy así! Vale, muy bien. Tienes características de Acuario junto con un montón de otras cosas. Bien, pues esto es lo mismo. La numerología, la verdadera, la que funciona, necesita más información. Y ahí es donde empezamos a buscar y usar los nombres y apellidos. Cuando sabes tu fecha de nacimiento, ya es algo que te separa de una gran cantidad de gente, claro. Pero quedan todos los que naciste en ese día. Bien. Luego está todos los que se llaman igual que tú. Tú le pones tu nombre. Cada letra tiene una asignación de, de, de número. Entonces se puede hacer perfectamente que la A vale 1, la B vale 2, la C vale 3. Así rápido. Entonces se puede ver qué número sale del nombre y luego tienes unas, unos apellidos el apellido en, en diferentes países eso cambia un poco porque hay lugares que tienen un solo apellido otros como aquí en españa y en muchos lugares latinos tenemos dos vale tenemos el nombre del el apellido primer apellido del padre y el primer apellido de la madre entonces ya tenemos más información tenemos lo que es tuyo único porque cualquier otro hermano tendrá los mismos apellidos pero el nombre para separarnos nos ponen otro de diferente entonces lo que es tuyo personal que es el nombre lo que es lo que viene del padre es eh, su apellido y la energía que viene de la madre es lo que viene del apellido de tu apellido segundo por eso nos nos interesa tanto tener toda esta información eso es lo mínimo que se puede pedir de una numerología que use la fecha tu nombre y si es un nombre compuesto pues los nombres María Encarnación por poner un ejemplo y los apellidos que tengas del padre y de la madre yo voy más allá porque uso la numerología evolutiva que aprendí de mi maestra, Martín Cocatrix, que eh, ella descubrió que podíamos ser demasiado machistas con eso, puesto que el primer apellido corresponde, el primer apellido que tengo yo, corresponde al apellido de mi padre, sí, pero también es el apellido del padre de mi padre, o sea, mi abuelo paterno. El segundo apellido es de mi madre, bueno, tenemos la parte femenina, sí. Pero, ¿qué pasa? Que este apellido es el primer apellido del padre de mi madre o sea de mi abuelo paterno entonces tengo padre madre y los abuelos pero no tengo la información de las abuelas entonces a ella se le ocurrió añadir las abuelas las abuelas son los dos apellidos de la madre de mi padre y de la madre de mi madre entonces en nuestra numerología usamos mi nombre el apellido del padre primero y el apellido del padre segundo porque este es lo que viene de la madre de mi padre el apellido de mi padre primero de perdón de mi madre primero del padre de mi madre y el apellido de mi madre segundo que es el de la abuela y así tenemos la información como mínimo de dos generaciones femeninas así tengo más la información masculina y la femenina integrada dentro de mí soy un ser más completo con esa información